Un fraternal saludo para quienes nos acompañan ahí desde la distancia. El motivo de esta presencia nuestra tiene que ver con hoy, el día de la Pachamama, de la Madre Tierra, primero de agosto. No podíamos pasar por alto una celebración tan tan importante eh, para decirte, reunámonos. unámonos eh, hagamos que esto sea un momento de corazón a corazón. En este momento este Bolivia, en Chamalú, para quienes no me conocen, gracias por estar ahí, por acompañarnos y, y hacer que esta, este recordatorio, esta celebración. De, del Día de la Madre Tierra sea un motivo más, un pretexto para recordarnos algunas cosas. Nosotros, ustedes saben, venimos de la tradición de la sabiduría ancestral, en este caso andina. Venimos hablando, como lo hemos hecho ya tantas veces, a través de la presencia, recordando la presencia de la abuela, de, de los abuelos que... Caminaron con nosotros o caminamos junto a ellos acompañándoles, tejimos sus silencios eh, y aprendimos en sus rituales. Hoy ya casi en, en el ocaso de este itinerario, prácticamente ya preparando una despedida, decirles que una vez más me agrada mucho saber que estás ahí, saber que nos comunicamos, vamos a usar las redes sociales, vamos a usar la tecnología para hablar de la sabiduría ancestral. Hoy es primero de agosto, el día que recordamos en los Andes a la Pachamama. La Pachamama, algo más que el suelo que ve el geólogo, la madre tierra. La, somos la prolongación de ella, somos como las antenas de la madre tierra. Estamos aquí para recordarnos, para recordarles a todos ustedes que hay algo que está aconteciendo cotidianamente, es, es la vida, es la vida y sus, y sus sorpresas, y sus misterios. Es, es la vida y, y aquello que, que quiero hoy... Eh, brevemente dialogar contigo este es un mensaje que proviene de mi corazón y se dirige a tu corazón queremos ir, eh, queremos ir eh, pues diciéndole a tu corazón eh, hay cosas que están pasando en nuestra madre tierra que no podemos seguir pasando por alto hay agresiones, agravios, profanaciones, hay un déficit de reverencia la gente se está olvidando de lo sagrado más allá de religiones, eh, te hablo de una espiritualidad eh, natural, de una espiritualidad viva, de una espiritualidad en la cual importa eh, qué estamos haciendo en nombre de la vida, en nombre de la libertad. Hoy quiero, primero de agosto, día de nuestra Pachamama, recordarte la importancia del silencio, es el lenguaje. A partir del cual un día, más temprano que tarde, si hay reverencia, te hablarán los lugares sagrados, los árboles, las piedras, los ríos. Y podrás entonces darte cuenta que todo es uno, que todo está vivo, que somos hojas del mismo árbol, que cada uno desde donde esté está cumpliendo una, una labor, un mensaje, un propósito. Eh, que tiene que ver con esto que llamamos universo, multiverso, la conexión, la evolución, la conciencia. Eso que cuando germinamos nuestra sensibilidad nos podemos dar cuenta que realmente hay más cosas, pero hace falta que estemos en silencio, hace falta que nuestro silencio sea profundo, hace falta que la reflexión llegue a un nivel de lucidez y que la meditación llegue al punto de germinar sensibilidad para poder conectarnos con nuestras raíces y desde ellas conectarnos con, con ese océano de energía en el cual navegamos. Quiero hoy, primero de agosto, día de la Pachamama, recordarte que también tú eres tierra que camina, tierra que respira, también tú, Eres un árbol itinerante, una parcela de universo que te entregaron para que puedas cultivarla, para que puedas en ella ir sembrando aquello que va a traducirse en la evolución de tu conciencia. Hoy, primero de agosto, desde Bolivia, desde nuestra comunidad Janaspacha en Cochabamba y desde nuestro corazón queremos recordarte la importancia de conectarte cada vez más profundamente a través, eh, a través de ese tejer fino en un contexto de ceremonia, usando el lenguaje el silencio, que tú puedas profundizar cada vez más. La vida en el fondo tendría que ser una meditación dinámica, una ceremonia cotidiana, un tejer eh, lo cotidiano con lo multidimensional, lo visible con lo invisible. Hoy quiero recordarte, hoy, primero de agosto, que es el día en el que nuestros abuelos y abuelas recordaban a la Madre Tierra, a la Pachamama como instancia viva que nos recuerda a través de distintas distintas puertas dimensionales, una flor puede ser una de ellas, una cueva puede ser una de ellas que nos recuerdan que la vida es mucho más que lo cotidiano que la vida es mucho más que comer, dormir, trabajar, descansar y todos los días más o menos lo mismo hoy, hoy quiero recordarte hoy porque es eh, primero de agosto, día de la madre tierra que la vida no puede quedar atrapada, entrampada subordinada encarcelada en una especie de celda invisible, constituida por una rutina, por un conjunto de prejuicios, de creencias, eh, así cuidadosamente encorsetadas en una racionalidad que quiere explicarlo todo y que al final no se entera de nada. Hoy quiero recordar de nosotros que estamos cultivando las sabidurías ancestrales hace tanto tiempo, ya aquí en Bolivia, en la comunidad Jarajpacha. Decirte que pues seguimos adelante, seguimos eh, cultivando lucidez, seguimos sembrando reverencia, seguimos caminando con respeto, con agradecimiento. Continuamos en este proceso eh, llamado vida, así como una ceremonia en la cual eh, nos invitan a ir eh, Conectando nuestra parte invisible a ese multiverso que en definitiva es el hogar grande donde también habitan los ancestros, los abuelos. Hoy quiero invitarte a que puedas hacer un ratito de silencio, quizá al despedirme yo en unos minutos, respirar profundo y sentir que inhalas esa energía que incluye la voz de las abuelas, de los abuelos, y que cuando exhalas lo haces eh, pues con agradecimiento, con reverencia y quiero invitarte hoy, primero de agosto día de la Pachamama en Bolivia, en los Andes, en nuestra comunidad Janajpacha que es una escuela para aprender a vivir y que tiene sus puertas abiertas para el buscador, para el aprendiz reverente para el que no se designa a sobrevivir miserablemente, incluso lleno de cosas cuando en realidad la, la vida pasa por por otra parte, por aprender a decodificar el lenguaje oracular del silencio que nos dice tantas cosas cuando nos callamos, cuando buceamos nuestras profundidades. Hoy, primero de agosto, quise citarme contigo, en realidad con tu alma, para recordarte, para recordarnos que algo está pasando. Fíjate cómo está el mundo. La irreverencia transitando impunemente por todas partes. Fíjate cómo vamos de crisis en crisis como civilización occidental. Fíjate cómo eh, hay una emboscada de malas noticias. Hay un frenesí frívolo de intrascendencias que nos inducen al consumismo, que nos distraen, incluso que amenazan a apoderarse de nuestros tiempos libres. Creo que la propuesta que nosotros caminamos junto con todos los abuelos y abuelas, visibles e invisibles, va en dirección a otra parte. Queremos hoy recordarte, el Día de la Madre Tierra, primero de agosto, recordarte que a pesar de que la mayoría está atrapado, por el consumo, por la productividad, por el miedo, por la ansiedad, por esta cantidad de crisis que como olas van saturando nuestro día a día. A pesar de, de todo eso, hoy quiero decirte que aunque seamos aún una eh, minoría, cada vez hay más personas diciéndole no al sinsentido, gambeteándole al vacío existencial y comenzando a explorar la vida desde esa posibilidad mágica. Hay mucho más por descubrir. Nosotros tenemos como referente nuestra cantera de conocimiento, la sabiduría ancestral de los Andes, de la selva, de los abuelos y abuelas de distintas culturas que, con las que hemos caminado en otros tiempos. Hoy todo eso lo hemos plasmado en una escuela para aprender a vivir en Jarapacha, nuestra comunidad, que más que nunca, hoy tiene las puertas abiertas para decirle sí a la vida y para recordar a la gente que quiera que la vida es otra cosa. Hemos abierto también nuestro campiwasi, nuestro centro de terapias, prevención y curación de otra manera, porque salud es otra cosa. salud está asociado con felicidad, con bienestar, con plenitud. Y enfermedad no es la enfermedad, no, es que ni siquiera existe la enfermedad, existen los enfermos gente que se desconectó de su esencia, de su profundidad, que ya no hace silencio, que se olvidó de la madre tierra. Hoy, precisamente, en su día, quise reunirme contigo. Estar unos minutos más, yo sé que tienes prisa, yo sé que muchos de ustedes viven corriendo, sobreviven en realidad, porque la vida comienza cuando respiramos conscientemente, cuando la casera se convierte en caminata, cuando la vida de bien en ritual, cuando nos damos tiempo para saborear amaneceres y contemplar cielos estrellados o a la hora despertina y sentir que también eso somos nosotros. Geraspacha es eso, nuestra comunidad en Bolivia. Eh, básicamente una pausa y aprovecho también para invitarles a quienes hoy nos acompañan el 20 de septiembre, toma nota, ahí, 20 de septiembre, vamos a hacer una sesión especial, un webinar, una conferencia, una ceremonia online, así puedes conectarte desde, desde tu casa, desde donde estés. Es nuestro, será nuestro 32 aniversario, 32 años, de Forestando Corazones, 32 años viviendo en comunidad, 20 de agosto, recuerda, lo estás invitado, solo tienes que registrarte, que es una. Una actividad, un webinario gratuito, abierto para todas las personas que quieran estar con nosotros. Apúntalo en tu agenda. Será un día especial. Vamos a combinar meditación, ceremonia, enseñanza, conmemorando nuestras, nuestro 32 aniversario. En Janajpacha vivimos como guardianes de la Madre Tierra. En Janajpacha, nuestra comunidad ecológica, chamánica. Nuestra Escuela para Aprender a Vivir, que sus puertas están abiertas, quienes quieran información nos pueden escribir. Tratamos de, de que la vida sea la protagonista en esta existencia fugaz hoy. Por eso quise reunirme contigo, no sé dónde estabas, quizá caminando ahí por las calles de este tiempo, quizá con preocupaciones, llevando en la mochila invisible de tu día a día. Hoy quise decirte un momento, detente. ¿Qué estás haciendo contigo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿A dónde vas tan deprisa cuando la vida en verdad es una peregrinación a las profundidades y desde ellas para comenzar a reconstruir nuestras sensibilidades, que activen nuestra intuición, que nos permitan darnos cuenta que hay algo que está ocurriendo, te das cuenta, en realidad no es el tiempo que está pasando, somos nosotros, tú, yo, todos, los que hoy nos sentimos vivos, los que nos estamos marchando, los que mañana seremos solo un recuerdo y un poco tiempo después ni siquiera eso. Por eso para nosotros son tan importante la presencia de los ancestros, esa sabiduría que nos han legado, esa herencia de conocimiento ancestral que hemos ido recolectando gradualmente ahí en nuestra comunidad en Bolivia, que también tú puedes ser parte de esa historia por días, semanas, meses, para básicamente recordarnos primero a nosotros y luego contagiar esta felicidad, este entusiasmo ferviente a quienes quieran y decirles, eh, pues... Eh, Comenzamos con una sospecha. La vida es otra cosa. Y si la vida no fuera a correr, yo sé que estás deprisa, yo sé que enseguida nos vamos a despedir, yo sé que hay gente que te está esperando, yo sé que estás mirando la hora constantemente, yo sé que no hay tiempo, pero... ¿y si todo eso fuera parte de un autoengaño? ¿Y si todo eso fuera un programa al cual fuimos cuidadosamente... Eh, programados, entrenados para no vivir, para no ser, para no despertar, para ir en modo zombie sin enterarnos de lo que realmente vinimos a hacer. Quizás solo vinimos a evolucionar la conciencia y esto se parece más a un juego, a un ritual, a una fiesta que a una rutina asfixiante que nos tiene atrapados todos los días, hoy, primero de agosto. Quiero que recuerdes este mensaje. Es un día para nosotros en los Andes de la Madre Tierra, de la Pachamama, pero ya nos lo dijo un abuelo ahí al sur un día, somos tierra que camina. También tú eres Pachamama, somos tierra que respira. Caminemos con reverencia, caminemos más conscientes. Preguntémonos, hagamos un alto, un silencio momentáneo para preguntarnos, vía reflexiva, hemisferio izquierdo, para preguntarnos ¿Qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué estoy haciendo hoy? Hoy es el último día por hoy Nunca más tendré un primero de, de agosto de este año Mañana será otro día ¿Te das cuenta? Mañana, mañana el primero de agosto de este año será apenas un recuerdo Y así todos los días te das cuenta, estás consciente de tu fugacidad de nuestra fugacidad, de esto que compartimos todos los días, es que no puede pasar ningún día en vano. Es que ya no puede pasar ni un momento sin que estemos aprendiendo, compartiendo, disfrutando. Esa es la trilogía poderosa que ponemos en práctica en nuestra comunidad Janajpacha en Bolivia. Ya sabes, el 20 de septiembre estás invitado, estás citado, lo dije hace un momento, lo reitero para quienes se van sumando el 20 de septiembre. Celebramos, estamos de aniversario, meditación, ceremonia, enseñanzas. Online, lo puedes. Solo tienes que registrarte. Es un, será un webinario gratuito, abierto, así para quienes quieran encontrarse con la celebración de nuestra comunidad Jaraspa. Hace 32 años viviendo en comunidad, sin propiedad privada, así radicales, como me han dicho siempre. Eres muy muy extremo Te vas eh, eh, Sí, sí totalmente Admito mi locura Así públicamente eh, No hay tiempo para perder No hay tiempo para ponerse mal ¿Para quien está sufriendo en vano? Por favor, descarta eso Pasa a la página Borrón en cuenta nueva Si quieres de ingeniería existencial Si quieres iniciación chamánica. Nadie vino a la tierra a sufrir Vamos a eh, sospechar de todos aquellos apologistas que nos dicen que se crece sufriendo, no gracias hay demasiada gente sufriendo y no está creciendo hay demasiada gente que está mal y eso no va a ser más que en vano para nosotros eh, esto es una invitación para recuperar la dimensión sagrada de la vida que resulta que nos lleva a la fiesta, a la dimensión festiva, es que la vida o es una fiesta ritual incluido o es una, una mentira. Bueno, para quien está por ahí de cumpleaños, nos lo hacen saber, pues enhorabuena, felicidades. Esto es un momento para sentarse en silencio, para consagrar, para germinar más sueños, para eh, pues. ¿Para qué bueno que estamos vivos? ¿Te das cuenta? Si estás ahí, si me estás escuchando. Si aún podemos interactuar, es que aún está latiendo nuestro corazón. Asegúrate que tu pulso se sincronice a la vibración cósmica, al latido de la Pachamama que hoy celebra su día. Esto para que lo compartas, esto para que lo vayas recordando, esto para que si quieres te contacte con nosotros. Somos una de las últimas tribus que aún enciende el fuego y la danza y el canto y la celebración y el ritual y pues todo lo que tú quieras. ¿sí? Esto, es, eh, esto es la vida, esto es eh, nuestra forma de decirle gracias a la vida por, por esto, por estar vivo. Nos vamos a reencontrar el 20 de septiembre, ya lo apuntaste, nuestro aniversario, quédate atento meditación ceremonia enseñanza celebrando nuestros 32 aniversarios el 20 de septiembre a qué hora no te lo diremos para que estés atento así tú tienes que buscarnos si quieres encontrarnos tienes que buscarlo y en esa búsqueda es probable que pierdas la razón fugazmente hay una otra racionalidad superior luminosa lúcida y fundamentalmente hay una sensibilidad que puede convertirse en intuición empieza caminando descalza ahora que estamos celebrando el Día de la Madre Tierra, caminar descalzo te purifica, te purifica de tanta contaminación electromagnética, te, te armoniza, te llena de energía. Cuando puedas, toma un baño río de cascada excelente, si aún no está contaminado el agua. Y por lo menos, haciendo una pausa de unos instantes por día, respira profundo, siéntete viva, vivo, y agradece. y y comprométete contigo mismo que nunca más eh, estarás en modo zombi, así sin darte cuenta. Observa con detalle, cuida los instantes, escucha el canto, del, el canto del pájaro, presta atención aunque sea brevemente al color de las flores y qué mejor, su perfume, su aroma, no te olvides de los jazmines, de las madres selvas, otra forma de recordarnos que el paraíso está aquí desde que nos despertamos. Bueno, simplemente quería decirte eso, que hoy, primero de agosto, es el día de la pachamama Aquí en los Andes, y en todas partes, en el planeta Tierra, y que trates de vivir de manera cada vez más ecológica, y que plantes más árboles, más semillas, y que las cultives, las intercambies y que conviertas aunque sea un poquito de tierra que tengas en un huerto orgánico así nos preparamos para lo que venga y que hables con, pues, con los ancestros mirando las estrellas en la noche y que abraces árbol, árboles y que te sientas hijo o hija de la madre tierra hoy simplemente quise recordarte eso, gracias por haber acudido a esta cita, gracias, ya sabes, nos vemos el 20 de septiembre, nuestro aniversario, gracias por compartir este mensaje, y pues si quieres, ya sabes dónde encontrarlo. Un abrazo desde Bolivia, desde nuestro corazón, y felicidades hoy, día de la Madre Tierra de la Pachamama, primero de agosto, que la reverencia y la vida cada vez más ecológica sea parte de tu, de tu estilo de vida. Un abrazo, sigamos adelante, gracias.